¡Con tu grado! En mi dolor, tu alabanza cantaré. En medio de mi situación, tu alabanza cantaré. Almas fuerte, almas fuerte, Señor, tu alabanza, cantaré. Tu alabanza, cantaré. Oh Señor, tu alabanza, tu alabanza. Alguien que pueda decirle al Señor Es que en medio de mi proceso Señor Solo tu alabanza Solo tu adoración Solo tu alabanza Señor Cantaré Yo cantaré Yo cantaré oh, oh, oh, oh, Tu alabanza Cantaré Oh Señor yo sé que en este live hay una persona que quizás le diga al Señor, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que pasar por este proceso? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Señor, es que tú no ves mis lágrimas, es que tú no escuchas mi clamor, no escuchas mi oración. Pero yo necesito que tú entiendas que el Señor te está escuchando, el Señor te está mirando, el Señor te está oyendo, todo lo que sale de tu boca, cada lágrima que brotas, cada oración que tú le haces, cada intercesión que haces, Eso es. el Señor te está escuchando, tú no estás solo, tú no estás sola, el Señor está ahí, el Señor está agarrado de tu mano, pero Él necesita que tú confíes confía en el Señor confía en el Señor confía que Él tiene Él tiene en sus manos tu vida Él no va a dejar que nada malo te pase y por eso es que yo le digo al Señor que aunque en medio de dolor te alabo oh Señor en mi situación yo te alabo I'll get the the mil preguntas señor aunque tenga millones de dudas padre hasta aquí llegó señor hasta aquí llegaron las preguntas hasta aquí llegó la duda hasta aquí llegó la inseguridad señor yo voy a confiar yo voy a confiar en ti señor suelto padre mis cargas y las pongo en tus manos trabaja en mí, señor dile al señor trabaja en mí, padre quiébrame señor Rompeme y hazme de nuevo. Al no estás wow, wow. aquí, Y yo con mucha chata. pena a vengo a ti. Woo! ¡Ay, Sin ay, ay! Mucho, no te hablo, pero estas ¡Ay, padre ya no aguanto. Poco ¡A, poco me aleje y de la novedad yo me aparté. Para mucha gente, la soledad ha sido su cobija. Pero te dice el Señor: si me extrañas, vuelve a mi presencia. Vuelve a hablar conmigo. Yo quiero tratar contigo. Yo quiero tratar contigo. Si la soledad wow, wow, wow. ha sido tu ha sido tu único respeto El Señor te dice Vuelve a hablar conmigo Vuelve a hablar conmigo Necesito... ¡Me veo a que quebrarte oh primero Dios tiene que trabajar en ti para entregarte lo prometido para darte lo que tú dijiste Señor eso es mío para entregártelo para dártelo en tus manos oh que para ser y quebrarte Primero, Dios, Él tiene que quebrarme. Él tiene que quebrarme. Señor, tú tienes que quebrarme. Uh, ¿Alguien aquí que está siendo quebrantado en su presencia? ay, ay, ay. puede decir, Señor? Ya no voy a resistir. Wow. Ya no voy a empujarme. Wow yo no me voy a esconder del es. Señor, aquí wow. yo estoy en tu presencia. ¡Ay, Dios mío! nuevo! Wow. de nuevo! nuevo! Así ah, come, uh. Yo soy una vacía, que... a Él le, le, le plazca tomarte, romperte y hacerte de nuevo. Yo no sé si tú entiendes. El Señor me tomó a mí, wow. rota, quebrantada, en el suelo, agotada. Yo no tenía, wow. no tenía nada que me decía que yo iba a llegar hasta aquí. Wow. Yo no tenía la motivación, no tenía el ánimo, no tenía el deseo estaba tirada en el suelo en un momento de mi vida. Y yo le decía al Señor, ¿será que tú puedes tomar este corazón roto y hacer uno nuevo? ¿Será que tú puedes tomar esta vacía y transformarla y hacerla hermosa, hacerla bella, segura, confiada, completa, limpia de ti, Señor? Yo no sé si hay alguien aquí que tenga corazón roto un corazón wow, wow. que le quiera entregar al Señor ríndete ante el Señor ríndete ante el Padre dile Señor toma este corazón toma esta vida Señor mis planes están destruidos todo lo que yo tenía para el futuro Señor ya no está que voy a hacer el Señor te dice Esperanza. Estaba diciendo, Señor, ¿sabes qué? Wow. Llegué hasta aquí, lo suelto todo, Señor. Ya no puedo más, que no escucha. Hoy el Señor te dice, yo te hago nuevo, yo te hago nueva. Yo te transformo, yo te cambio, yo renuevo, yo restauro. Lo restauro, lo restauro, lo restauro. Hoy restauro tu situación, como todo lo que estaba al revés, y lo pongo en orden. Todo lo que estaba desordenado, hoy lo organizo en tu vida. Todo lo que te esté perdido hoy te lo que El enemigo te quiso quitar, hoy lo pongo en tus manos Lo que el enemigo te quiso robar, hoy lo pongo en tus manos Solo confía en ti, confía en ti, confía en ti Se abre en el nombre de Jesús. Se abre en el nombre de Jesús. En el silencio. En el silencio. El Señor está trabajando. En el, en el silencio, nombre de Jesús. El Señor está trabajando. El el Señor está trabajando. Él manda sus ángeles. Uh. Yo no sé si tú sabes que el Señor manda sus ángeles. En para el nombre para de Jesús. Favor, para pelear contra eso. Este. Que no, te, que no te deja seguir, que no te deja avanzar. El Señor es. hoy manda ángeles para abrir esas puertas que estaban cerradas, que estaban cerradas, que estaban cerradas, que estaban cerradas Oh, Señor, yo confío. Dile, Señor, yo confío. El enemigo te escucha cuando tú le dices al Señor, yo confío en ti. Eso lo enoja, lo enoja, porque es la duda, es la duda que causa que las puertas sigan cerradas. Es la duda lo que causa que no podamos avanzar. Entonces hoy día el Señor, yo confío, yo confío, yo confío. Los ciclones, los huracanes Señor, venga lo que venga Lo que enemigo Quiere tirarme Quiere poner como obstáculo Señor, mi enfoque Obrarás en cada vida, en cada vida, en cada vida, Señor. Vea lo que estés pasando. Confía wow. que el Señor estará obrando. Y verás su milagro. Y verás un milagro suceder. Verás un milagro acontecer. Verás un milagro manifestarse en tu vida. Verás como la enfermedad se sana. Verás como hoy serás libre. Verás como las cadenas se romperán. Verás como tus familias regresarán. Yo no sé si tú puedes confiar. Pero hoy activa tu fe, activa tu fe. Dile, Señor, yo sé que un milagro hoy harás. Yo sé que un milagro hoy harás. Aunque no lo veas, Señor, yo sé que un milagro hoy harás. Yo sé que un milagro hoy harás. Yo sé que un milagro oyerás. Yo sé que, Señor, tú tienes cosas grandes para mi vida. Yo sé que un milagro oyerás. Yo sé que un milagro oyerás. Yo sé que un milagro oyerás. Oh, Señor. A veces. Los milagros no son materiales. A veces tu milagro puede ser la sanidad de tu corazón. Yeah. Milagro puede ser la sanidad de esas heridas que te atormentan. Uh. Oh, yo sé que un milagro hoy harás. Tu milagro puede ser que un familiar acepte al Señor milagro puede ser que llegue pan a tu puerta, llegue lo que estés esperando a tus manos. Wow. Sea el milagro que estés esperando, dile Señor, yo sé que un milagro hoy harás. yo sé que un milagro hoy harás. Yo sé que un milagro ocurrirá. Yo sé que un milagro ocurrirá. Esta es la historia de un joven que amaba a Dios con todo su querer. Sus ambiciones fue llegar a Él y ser lleno de todo su poder pero lentamente sin darse cuenta poco a poco fue perdiendo sus fuerzas su vida iba rumbo hacia el pecado cegado y también encadenado y ahora el joven clama noche y día padre quita de mí de estas cadenas que atan mi vida han probado toda mi vida Oh, de cual yo hablo posiblemente posiblemente se encuentren en este live, pero hoy el Espíritu Santo te dice que hoy tú necesitas a alguien Thank you, Deja que lo, deja alguien que me abrace y que It's me so diga que. El Señor hoy. Señor, Señor, libertame.